<risa> Hoy día tenemos eh, una actividad en la vega, así que me quedé sin tiempo para editar. No sé cómo voy a resolver eso. Hey guys. Uh, un nuevo día de una nueva Navi blogdad es el día... ¿qué? Ya estamos. El viernes 23 es el capítulo 222 de este blog. Eh... Saqué dos vlogs que me atrasé, porque pues, no tuve tiempo para editar porque tuve una actividad en la empresa por lo cual eh, la hora de decoración eh, no era mía pero fuimos a comer rico, a casajarnos muy, muy, muy, muy vagamente a la viña hundurrocado Bueno de La actividad de fin de año nos vinimos a la viña Hondurraga. Yeah. Acá tenemos en el parque trabajando un espumante para gliar mano de La hacienda era preciosa, el parque pero muy pero muy lindo. El paisajista del, del parque de Hondurraga, el mismo paisajista del parque forestal, ahí hay un dato sauce, había mucho, mucho para comer. Yeah. Después de la comida, hubo unas eh, premiaciones, se dieron las palabras. Lo típico de cierre de año, ¿no? Y después hicimos un tour por la viña. Después de eso, volvimos a la oficina y nos fuimos a tomar una cosita con los chiquillos. Pero se me acabó la batería de la cámara, así que... No me quedé hasta tan tarde, pero llegué como a las 9, 9 y media a la casa He hecho bolsa. Esta mañana no sé qué hice esta mañana. Claro, esta mañana estaba tan cansado que... ¡Oh, el buen fome! Y nada, más, pues sí que quise no dejar este material afuera. Queda solo un día para las vísperas de Navidad. Quedan dos días para Navidad en sí. Y se nos va el nabligo... <música>